Senadora Villanueva. Mire, señor ministro, en, en un momento que vivimos tan convulso internacional, España tiene que decidir qué y quién quiere ser. Porque lo que nosotros hacemos en política exterior sí repercute en la vida de la gente y tiene que decidir si España quiere ser un país de paz o un país de guerra. Nosotros consideramos que España tiene que liderar la alternativa europea de paz y parece que ustedes quieren reducir nuestra acción exterior a los caprichos del señor Trump. El mismo día que la OPAC, por encargo de las Naciones Unidas, comenzaba la investigación del uso de armas químicas en Siria, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, corren a apoyar y a poner recursos como las bases de Zaragoza al servicio de una operación militar unilateral e internacional liderada por el señor Trump. Mire, señor ministro, Usted sabe bien que se están dando numerosos debates en los parlamentos europeos y ahora no vengan o intenten convencernos a decir que el irresponsable del señor Trump es el principal defensor de los derechos humanos en el mundo y que su interés y su objetivo es la paz y el bienestar de los derechos del pueblo sirio. Así que, señor ministro, si ustedes, como dice, tienen tanta preocupación por el pueblo sirio, hagan algo que sí está en sus manos dejen de tirar bombas y acojan a refugiados, señor ministro, dejen de tirar bombas y acojan a refugiados. El pueblo, el pueblo sirio lleva años huyendo de las bombas de Assad, de atentados de ISIS y de las bombas de Trump, a las que ustedes, señor ministro, les cierran las puertas a nuestro país en su cara. Cumplan con los acuerdos internacionales y a las cifras que se comprometieron. Haga algo que sí está en su mano. Abra vías seguras de entrada, ponga las embajadas a trabajar en ello y cumpla con algo que sí está pidiendo la sociedad española desde hace tiempo y este grupo parlamentario con numerosas iniciativas que ustedes empeñan en bloquear. Señor ministro, los ataques unilaterales del trío de las Azores abrieron la puerta a que otros países y grupos actúen unilateralmente con bombardeos, milicias y desastres, no solo en Siria, sino también en Irak, en Yemen o Libia lo que ha abierto, de alguna manera, la puerta al caos, al desastre para los pueblos árabes y ha abonado el camino para grupos bárbaros como el Estado Islámico, que convierte la zona en un auténtico polvorín y que paga a la población más vulnerable. El pueblo sirio ha estado condenado a guerras que llevan más de siete años. Se ha cobrado más de 500.000 muertos, dos millones de heridos, cinco millones de refugiados y siete millones de personas desplazadas. Por eso le exigimos, señor ministro, le exigimos hoy aquí que se ajuste a la legalidad dentro de los acuerdos internacionales. Aléjese de los ataques unilaterales que entierran el derecho internacional. Hay que frenar el riesgo de escalada de enfrentamientos con potencias nucleares involucradas. Trabaje por impulsar una verdadera lengua señoría. humanitaria. Voy acabando. Dejen de ser erráticos, señor ministro. España debe escapar de la confrontación entre Trump y Putin. Y debe liderar una agenda propia y europea de paz. Construyamos un camino distinto Termine, con los derechos señoría. humanos a cabo, señor presidente, como brújula, y la democracia y la paz como objetivos estratégicos. Señor ministro, Siria necesita paz, Oriente necesita estabilidad y Europa un proyecto basado en sus valores. Muchas gracias.